Hola amigos, mi nombre es Adrián y quiero darte la bienvenida a este canal. En el día de hoy les traigo un producto de Amazon eh, que lo compré por curiosidad y un poco de preocupación. Bueno, les cuento por qué. El, el agua de Miami Day, el agua que, que nos llega al grifo, es reciclada del de agua que se va por todo lo que es el suba, lo, los tragantes del, de la ciudad esa agua pasa por un proceso de, de, de filtrado, de, de químicos, etc. y esa agua retorna otra vez al, eh, al grifo entonces esto que ven acá es o como un medidor de pH que es la, o un medidor de la calidad de agua, mejor dicho entonces quería hacer una prueba desde hace apenas un poco de cómo es la calidad que llega el agua grifo cómo es la calidad de un filtro del refrigerador y la calidad de agua de una botellita que venden en cualquier lado, en cualquier y de una marca genérica, no es en específico este es un medidor digital o sea, no es químico, un medio químico, sino al parecer es como de, de eléctrico, de electrólisis o algo así eh, también eh, tenía la curiosidad porque adquirí en Ebay un filtro para el refrigerador y como que lo siento un poco raro el agua que sale entonces quería probar ¿no? y me decidí hacer este video por causa por esa causa eh, tengo para comprobar también el filtro antiguo que retire que ya está supuestamente, ¿no? Que ya se, eh, se venció porque ya le ha pasado, o eh, son como unos tres, eh, 300 galones de agua o algo así, y ya cuando, cuando llega a esa, a esa cantidad, bueno, se, se, se, se desecha el filtro. Entonces, vamos a hacer esas, esas cuatro pruebas: el agua del grifo, el el filtro eh, viejo el filtro antiguo el filtro nuevo comprado en eBay y el agua un agüita de, de que venden en cualquier supermercado bueno vamos a ir vamos a ver el producto es este Oh, qué bien viene en una bolsita y en una con un clip para enganchar en un bolsillo en un pantalón Etcétera. Viene en una bolsita bien cómica bien, bien atractiva Se abre por acá Y aquí está Se deja descubrir Vamos a ver La batería Aquí tiene una, una escala Para ver el, La calidad del agua Y por acá Deben estar los polos los polos para eh, hacer como mm, el proceso eléctrico o algo así, yo me imagino. Realmente no sé cómo funciona así eléctrico. Porque sí había visto el proceso químico, que son unas goticas que le dan un colorante al agua. Bueno, grabando este video, esta parte del video de lo que es eh, la prueba, eh, se le acabó la batería a la cámara y se perdió todo lo que había grabado. Pero bueno, les voy a, les voy a decir lo que, lo que hice anteriormente. Aquí están los, los, cuatro, los cuatro vasitos Están vacíos en este momento El primero lo voy, a, lo voy a llenar de un poco de agua del grifo El segundo, que ya había utilizado un poquito para el otro Pero bueno, lo boté Es, eh, lo, voy a, lo voy a poner de la botella Aquí es de, de la marca Purified Water Voy a poner un poquito entonces, el otro es del de filtro nuevo que lo que voy a hacer, como está instalado en el refrigerador, eh, voy, a, voy a echarle un poquito y como voy a hacer para el filtro viejo es en este, en, esta, en este vasito es instalarlo, dejar correr un poco el agua para que todo el agua del sistema se vaya y después colectar un poquito de agua del filtro viejo. Ok, vamos a colectar del filtro nuevo. Está instalado el filtro nuevo, así que voy a colectar un poco de agua. Así está. Y para instalarle el filtro viejo, yo usualmente le pongo la fecha para ver eh, cuándo se vence. Este se vencía, bueno, eh, la fecha que le puse, fue, se lo puse, fue el 4, el 18 de abril. Así que vamos a ponerle el filtro. viejo este es el filtro nuevo que tiene de fecha el 16 de septiembre vamos a colocarle el filtro viejo voy a dejar correr un poco el agua para que se vaya todo el agua del sistema del, del otro filtro ya se debe haber acabado todo el agua del sistema por supuesto así que voy a colectar así que voy a colectar el agua del filtro viejo y ya está ya en este momento tengo las cuatro, perdón, las cuatro muestras el del grifo el de la botella, el del filtro nuevo y el filtro viejo Bueno, ahí está que dice 0 ppm Vamos a probarlo Vamos a probarlo primero con el agua del grifo Si esto cambia de color para un rosado Digo, disculpe, para un morado Es que el agua es buena Si está en amarillo, si está en rojo El agua es mala, tiene mucha acidez color intenso bien, agua del grifo vamos a sacarlo y vamos a probar con el agua de la botella ahora vamos a probarlo con el agua del filtro nuevo yo sabía filtro nuevo, calidad del agua rojo que nada no más ahora vamos a probarlo con el filtro viejo con el filtro viejo está dando rojito también o sea por lo que nos dice es que la única agua que podemos probar es el agua de la botella porque ahora vamos a ver ya descartando esta que si está buena cuáles son los valores de cada una de ellas. Para el grifo tiene 148. 149. A ver qué valores tiene el agua del filtro nuevo. Con el agua de filtro viejo. Para un resultado de que el agua del grifo.. Bueno, del agua del filtro nuevo. Entre estas categorías es la mejor con un 135. Descartando el agua del grifo y el agua del filtro viejo. Y vamos a medir ahora entre o sea, los valores del, del, del agua de la botella con el filtro nuevo. Vamos a darle clear y vamos a medirlo. Como la ganadora Bueno, mis conclusiones Es que el agua De la que viene en la botella Es la ideal, eso no cabe duda eh, Por segundo En segunda categoría Está el agua Que está del filtro de filtro Nuevo, pero no tiene Mucha variación, aunque Según la escala sí tiene una diferencia en los colores y ya dice otra categoría de un agua que se puede consumir pero bueno ya eso es todo amigos espero que les haya gustado el video y que me dejen sus comentarios si quieren que haga mmm, como una comparativa entre diferentes eh, aguas aunque yo creo que esto no es tan preciso o sea da una escala bueno aunque lo, lo, yo lo aprobé. yo lo probé en la misma agua y daba el mismo valor siempre Pero bueno, así está Si quieren que, le, que prueben distintos tipos de agua de botella Por favor, déjamelo en los comentarios Y nos vemos en otro video Chao